Hola. Buenas tardes ya casi a, a todas y a todos. Eh, vamos a, a retomar eh, la sesión y para ello vamos a abordar esta mesa redonda en la que vamos a poder hablar eh, con todos vosotros, explicaros también en primer lugar, eh, bueno, pues en el marco del plan de, de recuperación, eh, lo que son esta línea de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. Tengo conmigo eh, a Pablo León, director general de, de Cultura y Patrimonio de, de Asturias, y por otro lado a Jacobo Sutil, que es el director de la, agenda, de la agenda, Agencia Galega de Industrias Culturales. Eh, voy a comenzar yo haciendo una presentación de, de lo que es el, el, el proyecto desde la perspectiva del Museo de Cultura y Deporte con esa transversalidad y luego ya tendremos el ejemplo de dos comunidades autónomas. Eh, Galicia que se ha adelantado, ha sido la, la alumna aventajada y ha comenzado eh, la primera eh, en esta aventura y, y a continuación Asturias que también nos contará bueno, pues cómo, cómo lo van a enfocar. Así que muchísimas gracias a los gracias. dos, a Paro y a Jacobo. Voy a pasar a la Tril, iremos pasando a la Tril todos porque tenemos presentaciones, creo, y, y luego ya daremos eh, paso a tener unas cuantas preguntas por parte, por parte vuestra. Eh, bueno, pues a ver si... Se... No sé si tenéis que poner la presentación o... Ya está. Ya está. Bueno, pues lo que hemos querido es comenzar con, con este con este mapa eh, parcial de, de España, pero lo que lo que estáis viendo aquí es un poco la cartografía que desde Cultura y Ciudadanía y Cultura y Realidades hemos ido desarrollando estos estos años en donde se recogen eh, bueno, pues esos proyectos que han formado parte de, de ambos foros y que nos están permitiendo ir eh, pues identificando todas aquellas iniciativas que, que están eh, funcionando y, y, y avanzando en cada uno de nuestros rincones. Sabéis que tenemos una manera de clasificar, bien por categorías, también por sectores, por actividades y, y bueno, hemos seleccionado aquí un poco, para dar un ejemplo, un, un, un proyecto que, que está aquí muy cerca, nuestra ¿no? Festival Internacional de Música de de plan, Plantón, no sé si lo leo bien porque veo un poco pequeño, pero bueno, esta es un poco una introducción eh, para que nos ubiquemos todos de, de por, qué, por qué, por qué estamos aquí hablando de este proyecto y, y qué, es que, qué es lo que perseguimos ¿no? con, este, con, este, con este plan. Eh, lo que queríamos eh, eh, contribuir a, a, a desarrollar eh, desde el Ministerio de Cultura con la colaboración y con el apoyo de todas las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial era precisamente dinamizar esa actividad cultural, que, que hemos visto en ese en ese mapa que ya existe, que está funcionando, eh, de todas aquellas eh, organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro que están trabajando en áreas eh, no urbanas. El plan de recuperación, transformación y resiliencia nos obliga a identificar eh, desde el principio el impacto que va a tener eh, el proyecto X, que sea en, en la ciudadanía, en, en, en las pymes de, de nuestro país y por lo tanto, eh, bueno, pues abarcamos ese objetivo mínimo de... Uy, se ha ido esto. ¿Vosotros lo veis o es que...? No, no. No sé si es que hay otra pantalla no. ahí abajo que veis ahora, vosotros, ahora. pero... Ahora sí. Vale, ahora sí. Eh, pues yo no he hecho nada, ¿eh? <risa> creo. Bueno, lo que... <risa> Lo que os contaba es que eh, lo que llamamos ese hito ¿no? en, en jerga del plan de recuperación son 400 iniciativas mínimo que, que tenemos que activar a través de, de, de esta línea nueva de, de ayudas eh, territorializadas a través de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son los objetivos en líneas generales? Luego entraremos un poco más en detalle. Bueno, pues consolidar esa estructura que se mostraba en el mapa, ese tejido profesional que ya existe, eh, facilitar la sostenibilidad de todos estos proyectos a medio y largo plazo. Esto es una obsesión que compartimos eh, comunidades autónomas y ministerio, creo, ¿no? de, de poder eh, realmente crear un, un efecto eh, de apoyo a largo plazo, ¿no? que quienes están haciendo esta inversión eh, por la cultura en el medio rural pues puedan tener un recorrido profesional eh, eh, a largo plazo, mejorar... Para ello también, claro, es fundamental la competitividad y la empleabilidad en el sector. Eh, y luego, por supuesto, también eh, que todo esto forme parte de, de las grandes líneas, de los grandes eh, procesos de transformación de nuestra sociedad, eh, que también nos vienen un poco eh, impulsados desde, desde las políticas europeas, ¿no? estos vectores de digitalización, cohesión territorial, diversidad, inclusión, igualdad y género, pacto verde. Es decir, que todo que trabajemos de una manera eh, holística, ¿no? si me permitís esta palabra, un poco de moda ahora, en, en estos proyectos. ¿no? Eh, y, por supuesto, incrementar, como no podía ser de otra manera, diversificar la actividad cultural en el territorio, eh, porque es un motor de cambio, es un dinamizador eh, territorial, econó económico y, y social. ¿no? Eh, a ver, no sé a dónde tengo que apuntar para pasar, pero... Si alguien me oye, que pasa la transparencia? Pues no sé. No, no sé. ¿Dónde tiene que pasar? ¿Ahora? ahora han pasado dos. No. no esto es... O sea, bueno, perdonad, esto es un poco. Problemas del directo. Creo que ahora está bien. Vale. Bueno, lo siento, ¿eh? Esto es. Eh, ¿Cuál es la inversión total de, esta, de este proyecto? Son 20 millones de euros para los años 2022 y 2023. Eh, las convocatorias, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de hacer eh, una o dos eh, en función de, bueno, pues de, de cómo consideren que es más óptimo eh, plantearlo. ¿no? Eh, han de ser ayudas en régimen de concurrencia competitiva eh, también pueden ser diputaciones, cabildos y consejos insulares en función también de la organización territorial de cada comunidad autónoma. El crédito total es un poco menos de esos 20 millones, eh, esta cifra que aparece aquí, ¿no? 19.844.754 millones, porque en el Ministerio de Cultura y Deporte hemos reservado una pequeña parte, esos 155.246 que aparecen para poder eh, llevar a cabo las acciones de… Seguimiento que tenemos que hacer también en el marco de las obligaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tenemos que, eh, bueno, mmm, como viene ¿no? He indicado hoy, difundir, monitorizar, por supuesto, eh, aquellos proyectos que han sido beneficiarios. Eh, acompañar también a, a, a tanto a las comunidades autónomas como a los propios beneficiarios en, en, en lo que es la puesta en marcha de los mismos. Y luego también tenemos una labor de evaluación y de, y de remisión de, de cuentas a, a la Comisión Europea. Eh, no sé si alguien me está aquí gastando la bola. Eh, Bueno, este es el cuadro eh, para que tengáis toda la información. Así es como se eh, acordó en el pleno de la Conferencia Sectorial de, de Cultura eh, del, pasado, del 23 de julio del año pasado. Así es como se acordó el reparto de esos eh, un poco menos de 20 millones de, de euros entre todas las comunidades autónomas. Este reparto se produjo después de, de debatir y de, y de acordar eh, conjuntamente, Comunidades Autónomas y Administración General del Estado, eh, los criterios que iban a permitir repartir esos 20 millones y que aparecen recogidos en ese, al final ¿no? de esta transparencia eh, y que fueron el número de municipios de entre 501 y 5.000 habitantes en cada comunidad autónoma y luego la densidad de población de cada comunidad autónoma. Eh, vamos a ver si funciona… Eh, muy bien, pues sí, ha funcionado. Eh, bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación de estas ayudas? Las o sea, ayudas se tienen que destinar, como os decía, a financiar proyectos y actividades culturales que se celebren o des desarrollen en el medio rural. ¿Cómo definíamos medio rural? Eso también era una cuestión que se puso encima de la mesa. Eh, bueno, en ese sentido… Tuvimos fácil las cosas porque la, nos remitimos a la ley 45-2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible en el medio rural, en la cual bueno, pues se define eh, que es ese espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes, que posee una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro eh, cuadrado. También... Eh, se acordó que se dio un tratamiento prioritario a aquellos proyectos y actividades que se desarrollasen en municipios o localidades de menos de 500 habitantes y estén integrados en el medio rural. Eh, establecimos esa franja de entre 500 y, y 5.000 habitantes porque también vimos que eh, para realmente tener un efecto y un impacto eh, teníamos que tener un mínimo de población eh, al que poder dirigir las, eh, los proyectos. Por lo tanto, esa horquilla entre 500 y 5.000 eh, se refiere a, a eso, es decir, por debajo de 500 también veíamos que era poco, poco efectivo. Eh, a ver, si no he pasado dos ahora. No. Bueno, aquí lo que queríamos era un poco eh, explicaros con un poco más de detalle, ¿no? puesto que eh, entiendo que entre vosotros hay muchos potenciales destinatarios de estas líneas de ayudas, eh, cuáles son las finalidades específicas que, que persigue este proyecto. Eh, por un lado, impulsar la actividad, la creación y las prácticas y los procesos culturales contemporáneos. Es decir, que lo ha comentado también el ministro en su inauguración, eh, la creatividad eh, contemporánea no solo pasa en las grandes ciudades, pasa en el medio rural y queremos fomentar y apoyar esta, esta realidad. ¿no? Así que, bueno, eh, por todo lo que tiene además también de beneficioso para... Bueno, pues la creación de vínculos con el territorio, eh, para la construcción de nuevos relatos, en fin, eh, todo este beneficio que, que acarrea la, la actividad cultural que, que ha sido um, sobradamente y claramente expresado esta mañana por tanto por la consejera como por el ministro como por el, como por el alcalde. Eh, por supuesto, promover la, promover la dinamización, la modernización, la innovación de los sectores de los agentes culturales y creativos que operan en el medio rural, favoreciendo la generación de empleo, la profesionalización, la creación de redes, algo que también eh, queremos y, y fomentamos desde Cultura y, rural y desde Cultura y Ciudadanía. Creemos que es importantísimo que se vayan generando y vosotros sois los primeros, creo que, que lo veis también y lo, y lo pedís, ¿no? esa, generación de, esa creación de redes eh, de, de profesionales locales que permitan fortalecer también eh, la actividad que se crea desde el medio rural. Por supuesto, promover la inclusión, estimular la participación ciudadana, eh, activa en la vida cultural. Ayer creo que tuvimos un ejemplo eh, con la proyección de Alcarrás y el coloquio que, se, que, se, que tuvo lugar después de, de, de qué efecto dinamizador realmente puede, puede llegar a ejercer la cultura ¿no? y, y fue muy enriquecedor para todos, que hubiese también muchísima gente de Navia eh, ayer aquí por la noche eh, con todos nosotros. ¿no? Eh, por supuesto, favorecer la diversidad cultural, este es uno de los fines eh, que marcan también las políticas eh, de Ministerio de Cultura y Deporte y, y, por supuesto, también de las comunidades autónomas. Tenemos una obligación de fomentar, de respetar la diversidad cultural y, por supuesto, el diálogo, el intercambio rural y urbano. Y, y también otro referente general, transversal, es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de todas las políticas impulsadas desde la, la Administración. Eh, ¿Quiénes son los sujetos? Beneficiarios, bueno, pues tanto entidad, entidades públicas, incluyendo agrupaciones de entidades locales, como entidades privadas, eh, asociaciones y, y fundaciones. Aquí también estuvimos de acuerdo en que era importante abrirlo a ambos tipos de, de entidades, puesto que ambos son muy activos y muy importantes en el medio rural no queríamos dejar a nadie fuera. Así que ambas eh, eh, tipologías, digamos, de, de acción y de... Se pueden, se pueden presentar estas ayudas. La cuantía, bueno, pues las ayudas sustituirán entre 25.000 a 75.000 euros, con un grado de cofinanciación de hasta el 80% del presupuesto. En cuanto a las incompatibilidades, esta es una pregunta muy recurrente que recibimos. ¿Son, eh, son compatibles con otras ayudas europeas, siempre y cuando no se financien los mismos costes? Es decir, que esto es muy importante. No se puede presentar el mismo tipo de proyecto a dos eh, líneas de ayudas de la Unión Europea, pero sí... Pueden ser proyectos complementarios, diferentes, pero que, que digamos, bueno, pues de alguna manera, eh, como digo, se complementen, pero, pero no, no hay una incompatibilidad de, de principio siempre y cuando no sean los mismos costes, ¿no? Lo importante es este concepto de, del coste y luego, bueno, este otro principio eh, de NSH que también es transversal y que cubre todo el plan de recuperación, ¿no? siempre hay que justificar. Que, que el proyecto respeta. Esto es muy importante, porque realmente esto puede dejar fuera eh, algún proyecto, ¿no? que no se causa un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto, es un, eso, como digo, es un criterio, una cláusula fundamental en todo lo que es el plan de, de recuperación, transformación y, y resiliencia y, y que tendrá que reflejarse en las convocatorias de ayudas y en los propios proyectos que luego, que luego se, se presenten. En cuanto a las tipologías de los proyectos elegibles, bueno, pues... Eh, que se va a valorar eh, pues aquellos proyectos y actividades que supongan una contribución relevante, significativa al ecosistema cultural de cada uno de los territorios ¿no? y que se ajusten a las siguientes categorías, también muy importante para quienes estéis pensando en en presentaros. Eh, desde luego, eventos, espectáculos artísticos, culturales, festivales, exposiciones, es decir, actividades culturales en general, en el sentido más general de, de la descripción, eh, de las mismas, no eh, pero también aquellos proyectos que tengan eh, bueno, pues un objetivo más eh, de intercambio de ideas, de, de diseño de proyectos, de, de iniciativas más eh, transdisciplinares, eh, que propongan eh, crear alianzas con otros sectores, que dinamicen eh, a través de esa acción cultural y de esa, de esa mezcla o de esa eh, innovación cruzada también eh, al territorio. Todo eso, siempre y cuando se pueda plasmar, por supuesto, eh, de manera concreta, eh, es, es uno de los... De los eh, Potencial es, eh, es elegible, digamos. ¿no? Eh, otro punto importante, el patrimonio inmaterial en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas porque creemos que, que es uno de los grandes eh, activos que, que aporta el medio rural tanto a la actividad cultural como como bueno, a, la, a la dinamización de, del territorio, ¿no? esa puesta en valor de, de nuestro patrimonio inmaterial. Y luego también, por supuesto, actividades de educación, de transferencia, mediación artística y cultural, incluyendo siempre el uso de las nuevas tecnologías, porque también la digitalización es otro de los eh, vectores ¿no? de este plan de, de recuperación. ¿Cuáles van a ser esos criterios de valoración? Bueno, los criterios comunes eh, de desde luego pues, que la, la actividad se adecue al, al logro de las finalidades que están previstas en la convocatoria de, de ayudas, por supuesto el, la calidad, el interés, eh, el carácter innovador del proyecto, que se adecue también presupuestariamente y la capacidad económica y organizativa de la entidad eh, sea viable, es decir, criterios que conocéis todos porque son criterios muy generales de las convocatorias de ayudas eh, por lo general. ¿no? Eh, la realización de los proyectos es de una parte significativa de la actividad en municipios y localidades. Esto sí que es particular, como os decía, de este proyecto. ¿no? Y localidades de menos de 5.000 habitantes integrados en el medio rural. Eh, aquí sí eh, pensamos ¿no? en su momento que era importante que cada comunidad autónoma pudiera escalar esos tramos de ponderación eh, pues en función de su realidad, ¿no? de la realidad de su, de su territorio, de su densidad de población otras variables que considerase cada comunidad autónoma que eran eh, relevantes ¿no? en cada uno de los casos. Eh, y el último punto también es importante porque necesitamos dotarnos ¿no? de, de, de herramientas que nos permitan medir el impacto de los proyectos que llevamos a cabo eh, o que impulsamos desde las administraciones públicas. O sea que es, este punto relativo a, a una incorporación de, de herramientas de medición y e evaluación de los distintos impactos eh, también se tendrá en cuenta. Eh, y ya voy terminando. Eh, el calendario también importante. Eh, bueno, las convocatorias se van a publicar ahora, en este año y, a, y el año que, que viene. Se tienen que resolver antes del 30 de septiembre del 2023 porque tenemos que tener tiempo, tanto las comunidades autónomas como, como el Ministerio, de, de remitir toda la información a, a, a la Comisión Europea y, y, y las fechas de ejecución de los proyectos subvencionados, también muy importante, para quienes quieran eh, concurrir a estas eh, ayudas, es desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de noviembre de 2023. Eh, y nada más, quiero compartir también con vosotros eh, lo que es la identidad visual que hemos creado, para que también gráficamente, de un vistazo, podáis identificar eh, ¿no? que se trata de este proyecto eh, cuando, cuando veáis las convocatorias. Y... Y nada más, esto rápidamente, luego si tenéis preguntas, pues encantada de contestaros, pero voy a dar la palabra a Pablo porque además creo que vamos un poco justitos de tiempo. Gracias, Pablo. A ver si se te da mejor que a mí, a ver, yo no tengo presentación, con lo cual ah, va a ser bueno, más, bueno. en ese sentido va a ser más, más fácil. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos y bienvenidos a, a Navia. La verdad que es un placer, como comentaba antes la consejera, que este foro tenga lugar en, en Asturias y estamos encantados de que, de que así sea. Eh, por lo que tiene que ver con, con Asturias, bueno, Adriana ya, ya ha hecho una descripción pormenorizada de cuáles son el marco general de esta línea de este plan de ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y es el marco en el que todas las comunidades nos vamos a mover ahora a partir de ya a, para definir las convocatorias que se van a hacer en cada territorio. En el caso de Asturias ya estamos ultimando la convocatoria, la primera convocatoria, porque haremos una este año y otra el año que viene y calculamos que a comienzos de julio podrá estar ya eh, la convocatoria publicada en el boletín oficial, con lo cual se iniciará el proceso de, de solicitud de ayudas y la valoración y el resultado final, con lo cual estamos ya, no como Galicia, que, que se nos ha anticipado a todo el mundo que luego Jacobo nos comentará, como lo han logrado, que es la gran envidia de todo el mundo pero sí que ya es inminente porque ya, ya, ya tenemos toda la la convocatoria trabajada y, y a punto ya, de, como decía antes, de, de convocar. Me gustaría, como hizo antes la consejera, enmarcar este, este plan de ayudas para diversificar la, la oferta cultural en, en áreas no urbanas y enmarcarlo en, en, en un una política que estamos llevando a cabo desde la Consejería de Cultura de Asturias de apoyo a precisamente a eso a la oferta cultural en zona rural es algo que, que desde el comienzo de la legislatura tuvimos claro que había que hacer y que la pandemia de la covid no hizo sino reafirmarnos en esa en esa necesidad cuando comenzó la legislatura en el 19 hicimos la planificación estratégica de qué objetivos queremos alcanzar en la Consejería de Cultura, pues consideramos que uno de los ejes fundamentales tenía que ser precisamente ese apoyo al ámbito rural asturiano, también la lucha contra la despoblación, y por eso iniciamos un proceso de revisión integral ...de las políticas públicas que el gobierno asturiano llevaba a cabo en materia cultural... ...desde hacía en algún caso a alguna década, más de una década, reorientándolo a nuevos enfoques... ...en los cuales uno de ellos era precisamente esa, ese centrarse en la ruralidad, la accesibilidad universal a la cultura... ...también la lucha contra la brecha de género y la digitalización. La pandemia pues, cambió todo, vino a cambiarlo todo en marzo del, del 2020 y provocó, como todos conocemos... ...un impacto evidente en el mundo cultural que, sin embargo, en este caso pues una de las derivadas, al menos no, no, no muy negativas, fue que aceleró este proceso que habíamos iniciado justo en septiembre del año anterior de implantación de una nueva política en materia cultural, como, como comentaré a continuación, permitiéndonos pues, eh, que esa ruptura fuera más rápida de lo que inicialmente habíamos pensado, que era un, pro, un proceso a cuatro años, pero que se acortó el tiempo ante la gravedad de, de la crisis. Lo primero que hicimos con, con, bueno, en relación con el sector cultural, nada más que que estalló la crisis y el confinamiento en marzo del 20, fue convocar en mayo una primera línea extraordinaria de ayudas al sector cultural que tendría su continuidad con otras cinco a lo largo de 2020 y 2021 que supusieron en conjunto la concesión de 6,5 millones de, de euros de ayudas directas a, a nuestro sector cultural, y a artistas, a creadores, también a empresas y a ámbitos específicos, como el de la orquesta, que tuvieron una convocatoria específica de, de ayudas. Durante el proceso de definición de las ayudas, de las convocatorias de, de ayudas eh, urgentes y directas, pues a, nos encontramos ya en un primer momento con, con el primer problema, el de definición de los destinatarios, yo creo que nos pasó a todas las administraciones que, tuvimos que, que, que nos embarcamos en este proceso de convocatoria de, de ayudas urgentes, eh, como decía, el primer problema era el de sacar saber quién tenía que ser el destinatario, qué destinatarios había en el mundo cultural que tenían necesidad de, de esa ayuda directa y esto sacó a la luz todos los problemas derivados de la situación atomizada de, del sector cultural, de las precarias condici condiciones de trabajo, de la intermitencia en sus prestaciones y de las dificultades para conseguir periodos de cotización homologables a los de otros sectores y ámbitos económicos. También nos permitió comprobar cómo era muy anárquica la forma en la que el mundo cultural estaba incluido, por ejemplo, en los códigos CENAES de o del impuesto de actividades económicas y a todo esto tuvimos que ir dando... Respuesta en las sucesivas convocatorias, perfilando cada vez más de, de, de, de, cada una de ellas, perfilando también en función de, de, de, los, de lo que nos llegaba, ¿no? de los resultados que nos llegaban de cada una de esas convocatorias, perfilándolas para adaptarlas plenamente a la, a la realidad del sector, algo que considero que en el año 2021 ya consiga, conseguimos de manera plena, como se demostró con el alto grado de alcance que tuvieron las convocatorias ya del año 2021. El análisis de estas convocatorias y de los resultados de las mismas nos permitió disponer de datos hasta entonces inexistentes sobre la realidad del mundo cultural asturiano, también en lo relativo a la distribución por el territorio de, de sus integrantes. Se pudo comprobar, algo que, que todos presumíamos, que estaban abrumadoramente radicado, radicados en los grandes núcleos de población, sobre todo las industrias culturales en los grandes núcleos de población del centro de la comunidad, sino testimonial su presencia en otros lugares, en otros ámbitos eh, no urbanos, como, como Navia, por ejemplo, o como todo el occidente asturiano, que en general fue la zona en la que menos solicitudes hubo, en la que menos destinatarios tuvieron estas ayudas directas al sector cultural. Como decía antes, esta crisis derivada de la pandemia aceleró el cambio de paradigma en la cultura, en la política cultural asturiana y dándose pasos inéditos en 2020, pasos inéditos en materia de comunicación con los sectores culturales. Se constituyó a lo largo de ese año, se constituyeron diferentes mesas sectoriales de la cultura, con presencia de hasta tres centenares de profesionales y representantes de entidades de la cultura asturiana. En estas mesas, que se dedicaron a las artes escénicas, las visuales, la música, las letras, el cine o el videojuego, también las instituciones culturales y la cultura tradicional, se abordaron de manera muchas veces apasionada cuestiones relacionadas con la situación actual de cada sector, sus expectativas de futuro y las demandas a la administración cultural. Se presentaron allí las, nuevas, las líneas maestras de la nueva orientación política y por primera vez se les dio participación al sector cultural a través de estas mesas en la conformación de las bases reguladoras del nuevo sistema de ayudas a la cultura que se fue diseñando desde el año 2020 en Asturias. Un primer fruto de esas mesas fue la articulación del programa Asturias Cultura en Red, al que aludió antes la consejera en la, en la inauguración, que es una iniciativa de apoyo a la programación cultural por todo el territorio y que tiene especial incidencia en la Asturias rural. Se partía de la base de la existencia de un único circuito cultural, el dedicado a las artes escénicas, que estaba en franca decadencia desde hacía años y que había terminado convertido en una mera convocatoria de subvenciones a ayuntamientos en el año 2018. Desde esa nueva concepción del papel que le correspondía adoptar a la Consejería de Cultura, en tanto que promotora del derecho de acceso de toda la ciudadanía asturiana a una programación cultural de calidad, se fue conformando un programa de circuitos culturales amplio, y con una importante dotación presupuestaria, que inició su andadura en el último trimestre de 2020 y que de, las manos, de la mano de las mesas sectoriales se fue readaptando y redefiniendo durante el año 2021 para llegar a este 2020 con una situación ya de dotación presupuestaria consolidada, superior al millón de euros de aportación autonómica, y con la conformación de circuitos dedicados a artes escénicas, cine, artes visuales, literatura, música, difusión de la cultura tradicional y otros dedicados a eventos puntuales como el Sacobeo 21-22 o la conmemoración este año 2022 de la batalla de Covadonga. Estos circuitos se plantearon como instrumentos, se plantean como instrumentos de colaboración entre la Consejería de Cultura. ...y los ayuntamientos para posibilitar una programación de calidad. Cada circuito cuenta con catálogos de producciones que son puestos a disposición de los programadores municipales... ...para que seleccionen sus prioridades. La consejería financia un porcentaje de cada actividad que se programa de manera creciente según la población del consejo. A menor población mayor cofinanciación que llega hasta el 80% en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes en el primer semestre de este año 2022, se están programando, gracias a este programa Cultura en Red 465 espectáculos y ya están previstos 600, otros 600 para el segundo semestre de, del año. 40 de los 78 consejos asturianos están presentes en, este, en esta iniciativa de Cultura en Red que, que supone, como decía, una apuesta evidente por la programación en el territorio y que se vio complementado en el 2021 con otros programas, pues como los que aludía la, la consejera, de presencia de la Orquesta Sinfónica por todo el territorio, de apertura de las programaciones de laboral Centro de Arte y del Centro Niemeyer, también al ámbito rural, con, con presencia en el territorio, con exposiciones propias, en el caso del Niemeyer. Y por otra parte, junto a Cultura en red también redefinimos, o estamos redefiniendo todas las líneas de actuación de la Consejería de Cultura en el ámbito del patrimonio, que tiene gran incidencia en el, en el ámbito rural. Estamos trabajando en el, en el seno de una mesa de trabajo específica en articular un nuevo modelo de gestión en torno a horrios y paneras, singulares construcciones agrícolas, de las que existen unas 20.000 en nuestra comunidad, para posibilitar nuevos usos que favorezcan la pervivencia de, unos, de uno de los iconos del mundo rural asturiano, ahora en proceso de acusada pérdida de funcionalidad y con ello de utilidad, que está poniendo un riesgo, en serio riesgo la pervivencia de muchos ejemplares. Igualmente hemos incrementado notablemente las ayudas para su restauración, a la par que en el ámbito patrimonial se han creado líneas de ayudas para el apoyo al desarrollo de proyectos de difusión y divulgación, especialmente en el ámbito rural. Y desde este año 2022 una nueva línea para apoyar la labor, la labor de recopilación, estudio y difusión de testimonios del patrimonio inmaterial. También estamos fortaleciendo la la red de museos etnográficos de, del Principado de Asturias, con la apuesta por incrementar la actividad conjunta de estos equipamientos y ayudarles en sus tareas de conservación y desarrollo de programas de divulgación en su propio entorno. En el año 2021, dentro de este contexto de remodelación o de readaptación de las políticas de la Consejería de Cultura, lanzamos una nueva línea de subvenciones muy similar y que en Asturias queremos que converja con la que hoy presentamos una nueva línea dedicada a proyectos culturales singulares desarrollados prioritariamente en el ámbito rural. Fue dotada en el año 2021 con 300.000 euros y se destinó tanto a empresas como a entidades sin ánimo de lucro para eventos que tuvieran un presupuesto de más de 15.000 euros, priorizándose que se desarrollaran en entidades no urbanas, aunque sin cerrar la puerta a que pudieran localizarse también en entornos urbanos, aunque en esta primera convocatoria un 85% de las ayudas se destinaron, se destinaron a eventos netamente rurales como festivales intercélticos, festivales como una señora fiesta en Begarrión en Ampiloña, festivales de, de música clásica en la Iguarda, uh -huh. proyectos vinculados con, también con, con la recuperación de oficios artesanos al borde de la, de la extinción, proyectos de recuperación de, de testimonios de voces de mujeres, culturas milenarias de, del futuro y proyectos vinculados con la innovación audiovisual y también en Navia mismo, por, el, por ejemplo, el festival Navia Suena que tuvo lugar el, el pasado verano. Esta línea de subvenciones está llamada a confluir en, 2020 en áreas no urbanas enmarcadas en este plan de recuperación, transformación y resiliencia. De hecho, sobre la base del documento rector que comentaba antes la directora, que comentaba Adriana, pues vamos en Asturias a tomar como referencia los criterios de valoración y de priorización de proyectos que se habían definido ya en la línea creada en 2021 y cuya convocatoria del 2022 ya se realizó en mayo y está ahora en fase de valoración y concesión. Igualmente es intención de la consejería el ir redefiniendo la propia línea asturiana que creamos el año pasado para centrarla en exclusiva en el ámbito no urbano, remitiendo los eventos culturales urbanos a otras convocatorias de nueva creación como la que ya hemos hecho en este año 2022 para proyectos que se desarrollen en espacios gestionados por la sociedad pública de gestión turística y cultural de Asturias como puede ser la arquivo laboral de Gijón o museos etnográficos como el de Grandas de Salime o el Parque de la Prehistoria de Teberga. De esta manera garantizaremos, que es nuestro objetivo, que, el proyecto, que este proyecto vinculado al plan de recuperación no sea solo cosa de dos años, sino que se asiente dentro de las políticas culturales asturianas, contribuyendo de esta manera a posibilitar vías de apoyo a iniciativas tan necesarias para el desarrollo de un tejido cultural digno por todo el territorio asturiano. Ya yendo al detalle, la línea que convocaremos el mes que viene previsiblemente dentro de este plan de recuperación, pues va a tener como objetivos el impulso a la actividad, la creación, las prácticas y los procesos culturales contemporáneos en estrecha vinculación con las comunidades y sus contextos sociales y territoriales, promover la dinamización, modernización e innovación de los sectores y agentes culturales y creativos que operan en el medio rural, favoreciendo la generación de empleo, también promover, la inclusión y estimular la participación ciudadana, y también la diversidad cultural, el diálogo y el intercambio rural urbano. Se van a financiar en concreto actuaciones como eventos o espectáculos artísticos y culturales, festivales, exposiciones y otras actividades culturales dentro de los ámbitos de las artes visuales, cine, teatro, danza, circo, música, literatura y palabra. También proyectos que mediante la participación multiagente, como laboratorios de ideas, eh, favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural. Proyectos que estén centrados en el patrimonio inmaterial, en conexión con la cultura y las prácticas contemporáneas, y también actividades de educación, transferencia y mediación artística y cultural. Estamos ultimando, como decía esta convocatoria, ya tenemos bastante perfilados cuáles serían los criterios de, de valoración, por una parte que tendrán un total de 100 puntos. Por una parte, hasta 60 serán criterios objetivos, como serán el número de habitantes del Consejo donde se desarrolla la actividad, que tiene que ser de menos de 30.000 habitantes y con una densidad, como comentaba antes la directora, de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero vamos a priorizar en esta puntuación aquellos que se desarrollen en municipios de menos de 5.000 habitantes. También se van a favorecer eh, aquellos proyectos que generen un empleo mayor o vinculado, un empleo vinculado a, la, a la iniciativa mayor durante su periodo de ejecución. También se va a tener en cuenta la perspectiva de género, pues favoreciendo proyectos que tengan una presencia igualitaria en el equipo de trabajo de, de, de, los, de la entidad solicitante. También se puntuará y se favorecerá la, la implicación en el tejido asociativo de, del Consejo y la multidisciplina disciplinariedad del proyecto, es decir, que tenga masa, que comprenda más de una actividad. También, como estamos haciendo en otras líneas, favoreceremos la participación de creadores y, y artistas asturianos en, en esta línea de convocatorias y favoreceremos que, que sean proyectos autosostenibles, con lo cual también se priorizará aquellos que tengan una, un porcentaje de, de, de financiación propia de, equivalente o superior al, al 20%. Y, y luego, aparte de estos criterios objetivos, pues habrá ya que criterios técnicos de valoración con una puntuación máxima de 40 puntos, pues la memoria técnica, se valorará la calidad de la memoria técnica que describa pues la, la actividad que se pretende llevar a cabo, que se valorará también que sea un proyecto innovador y transformador, que sea capaz de generar sinergias entre diversos agentes que favorezcan alianzas entre sectores y que se prime la experimentación y la innovación cultural. También, obviamente, se tendrá en cuenta el análisis de la viabilidad técnica y económica del, del proyecto y la incorporación de medidas en el mismo, de evaluación de los distintos impactos que, que pueda tener. Como decía antes, estamos a punto de convocar en, en el mes de julio la primera convocatoria, habrá otra segunda en el 22, y el plazo de ejecución será de las actuaciones subvencionadas será septiembre del, del 23. Y, como decía antes, también trabajaremos de manera paralela, para modificar las bases de nuestra convocatoria de ayudas específicas de Asturias para estos proyectos del ámbito rural, que confiamos que sea un legado de este plan de, de recuperación en Asturias en lo que tiene que ver con, con la promoción o con la ayuda a los creadores de, de estas zonas no urbanas. Muchas gracias. gracias Pablo. Bueno, pues Paco, ahora es tu turno, estamos deseando descubrir. Descubrir, ¿Qué? ¿Qué Tengo una presentación. A ver, <risa> a ver si podéis poner la presentación. No soy yo el que la tiene que poner. Ah, está, ya está, están ellos. Está ello. Bueno, muy, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos y, y a todas. En primer lugar, eh, trasladar mi agradecimiento al Ministerio por darme la oportunidad como representante de la Asunta de Galicia de dar nuestra opinión sobre la actividad cultural en el rural, la gestión de fondos europeos y el desarrollo de esta convocatoria que nosotros eh, hemos puesto un nombre más comercial y le hemos llamado Territorio Cultura para eh, poder eh, comunicarla más, más fácilmente. En primer lugar, eh, querría eh, poner en valor eh, al sector profesional cultural gallego que después de dos años de eh, cambios, modificaciones, cancelaciones, han sido capaces de mantener las estructuras, eh, seguir eh, adelante con sus proyectos de una forma diferente a la que todos querríamos en un entorno en el que lo que dominaba era la palabra incertidumbre. Ahora estamos en otra fase en la que, aún no tengo la transparencia, no, pero no en, en otra fase, ...en la que eh, podemos estar pensando ya en recuperar unos niveles de, de actividad eh, previos a la, a la pandemia. Sí que me gustaría hacer un repaso a la situación anterior y a, y a nuestra actuación desde la Asunta de Galicia... En el año 2020, en el mes de mayo, el gobierno gallego en su Consejo de Gobierno aprobó un plan de reactivación que estuvimos diseñando durante el confinamiento con los sectores culturales gallegos y que tenía eh, multitud de, de programas, pero sí me gustaría destacar dos orientaciones. Uno era eh, una especie de forzar que hubiese actividad, el fomento de la actividad, eh, a pesar de que, no fuese, de que no tuviese la repercusión habitual y esto es por el convencimiento de que es a través de la actividad de las empresas en la que, por la que se redistribuye la renta a través de, todas las cadena, de toda la cadena de valor de una forma más eficiente. Ejemplos de estos programas son el programa Galicia Merse dotado con medio millón de euros por el que montamos un plató de televisión para eh, grabar 50 conciertos que fueron posteriormente emitidos por la televisión de Galicia o un programa que llamamos Directo Sacobeo en Salas, por el, dotado con 400.000 euros, por el que hicimos eh, grabamos eh, multitud de conciertos en las salas de conciertos de, de Galicia. Pero también fue fundamental la, la estrategia de la descentralización de la actividad eh, con ejemplos como el programa Propulsa Danza, que en el año 2021 estuvo presente en 27 concellos con eh, 70 eh, funciones de danza, o el programa Cultura no Camino, que eh, eh, en los años 20 y 21 tuvo una dotación de 750.000 y un millón de euros y solamente por dar el dato en el año 21 estuvo presente en 164 concellos de Galicia con 682 funciones. Pero como decía, ahora estamos en un periodo de recuperación y tenemos que ser un poco más ambiciosos en cuanto a los niveles de actividad que queremos alcanzar, dado que vamos a tener y estamos teniendo unos niveles de financiación en las administraciones públicas totalmente eh, diferentes a los que solíamos tener anteriormente a la existencia de, de estos fondos europeos. Por dar un repaso a los programas que estamos desarrollando desde Agadic, y por dar un, un dato, el presupuesto habitual de Agadic eh, eran eh, 11,8 millones de euros y este año, aparte de otros fondos europeos que estamos, otros proyectos más específicos que estamos gestionando, sí me gustaría comentar, para ir, llegar después al proyecto del que, eh, del que voy, a, voy a explicar nuestra convocatoria, los dos grandes eh, fondos de proyectos eh, de financiación europeos. El primer proyecto es... Eh, que llamamos, finales de 2020, no fuimos muy originales, aunque creo que fuimos los primeros, Java Audiovisual Industria Cultural, eh, que son un proyecto financiado con fondo FEDER, a través de una modificación del programa FEDER Galicia, con fondo el programa REACT, dotado con 9,6 millones de euros, que eh, se concibió... Eh, eh, o sea, conseguimos los fondos a finales de 2020, durante el año 2021 en diálogo constante con el sector estuvimos viendo las prioridades que podíamos tener, también orientadas a, algunas, a algunos programas a fomentar el gasto en estos momentos y otros a capacitar a las empresas de cara al futuro y hemos publicado ya en septiembre del año pasado la primera convocatoria de un fondo de atracción de rodajes una convocatoria que está especialmente concebida vinculando el importe de la subvención al gasto que se ejecuta en Galicia. Y por dar un dato de la primera convocatoria de 2 millones de euros, adjudicamos 1.3 y el impacto tanto directo e indirecto de esos cuatro rodajes será de 15,1 millones de euros. Eh, publicamos también otros 2 millones de euros en el mes de abril, también otra línea de ayudas incluida en ese programa son las ayudas para el desarrollo de paquetes de propuestas audiovisuales que está basado en el programa Slate, del programa, el Slate Funding del programa Media por 1.200.000 euros que publicamos en el mes de febrero y estamos a punto de resolver. También gracias a esos fondos hemos tenido la oportunidad por primera vez de empezar a trabajar en el ámbito de los videojuegos. De los videojuegos. Hemos... Eh, convocado ya a las empresas para participar en un polo de aceleración de videojuegos en colaboración con la Asociación Gallega de Videojuegos, Videosogo.gal al que le dedicamos 360.000 euros. También por primera vez hemos convocado unas ayudas a la promoción y desarrollo de videojuegos por un importe de 500.000 euros y unas subvenciones para el desarrollo de talento musical por importe de 1.200.000 euros. Otras convocatorias llegarán, eh, compra inmovilizado, programación en las salas de, de conciertos, etcétera. También, otro de los fondos eh, fundamentales con los que contamos, eh, a través de los fondos Next Generation, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que desde la Asencia Galería de Industrias Culturais pues, eh, vamos a gestionar alrededor de 5 millones en cuatro programas. El primero, eh, las subvenciones a la modernización y gestión sostenible de infraestructuras escénicas y musicales. Eh, hicimos, la, tampoco muy comercial, <risa> hicimos la convocatoria a finales de año de 1.200.000 euros, la primera, ya está adjudicada. Eh, espero a, a finales de este año ser capaz de publicar la segunda convocatoria. También eh, las subvenciones eh, para territorio-cultura que publicamos el 3 de mayo y que ahora me meteré en ella. También tenemos eh, las ayudas eh, para los cines, las salas de exhibición comercial, que está previsto su publicación en el Diario Oficial de Galicia el 10 de junio, y por último el apoyo a aceleradoras culturales, que eh, es la que tenemos un poquillo más, más retrasada, pero también, también acometeremos, por supuesto, este mismo año. Para eh, empezar a hablar un poco del proyecto y de nuestra visión de la actividad cultural en el medio rural, creo que es importante eh, dar el dato, o un poco la panorámica, la vertebración administrativa geográfica y poblacional que tenemos en Galicia, una de las comunidades autónomas con mayor dispersión geográfica, demográfica, perdón, eh, con grandes diferencias de población, entre, no solo entre áreas urbanas y rurales, sino entre la zona de la costa y la zona del, del interior. En Galicia contamos con 313 ayuntamientos donde estamos los 2.695.645 habitantes con una densidad de 91,2 habitantes por kilómetro eh, cuadrado. Tenemos 30.000 núcleos de población, lo cual hace la mitad de los núcleos de, po de población de nuestro país. Y eh, este, este programa se puede desarrollar en 225 concellos de los 313. También para entender un poco eh, la... Eh, el panorama de manifestaciones culturales en Galicia me gustaría dar también tres datos que no aparecen en la, en la diapositiva, más cualitativos, que definen mucho nuestras, nuestras manifestaciones culturales, como son nuestra especial relación con Portugal, tanto por nuestra proximidad geográfica como idiomática, también nuestros vínculos históricos con Latinoamérica y, por supuesto, eh, que somos el, eh, la comunidad destino del Camino de Santiago, lo cual es muy importante para nosotros y con ello tenemos eh, programas conjuntos en el ámbito cultural con nuestros eh, vecinos asturianos, cántabros y vascos, eh, Camino Escena Norte, que es un programa pequeño pero que nos gusta, nos gusta mucho. Eh, dentro de Galicia, ese es el mapa que tenemos, no voy a decir todos los concellos. Eh, el mapa que tenemos eh, donde te, podría ser, estar presente esta, esta convocatoria, como veis, eh, está eh, potencialmente presente en una gran parte de Galicia, porque como decía, son 225 de los 313 concellos que tenemos. En Galicia habitualmente tenemos evidentemente mucha eh, bastante actividad en el ámbito rural. Hay iniciativas que van a ser presentadas en este. En este congreso, tal, como, tal es como eh, la actividad que desarrolla la Fundación Usio Novoneira en Ocaurel, con el Festival Dos Eidos, el Festival Baligay en Foz o también el proyecto de Oliver Lasse en Ocaurel. Pero me gustaría destacar tres iniciativas en los tres ámbitos de actuación de, de la agencia, que son el audiovisual, la música y las artes escénicas, todos ellos en su vertiente profesional. En primer lugar, eh, el Festival de Cannes que se celebra en, en la aldea del mismo nombre, el Concello de Porriño, eh, al mismo tiempo que el otro cans en Francia, es un festival internacional de, de cortos y eh, es, hemos desarrollado, han desarrollado el concepto de agroglamour eh, ya que eh, hay una integración con el entorno, con los vecinos, con el paisaje. Eh, las salas de proyección son, son los cobertizos propiedad de los vecinos, los galpons los vehículos de lujo son los tractores agrícolas, los chimpins. Y eh, este festival que ya se celebró este año, eh, al igual que su eh, gemelo francés, acaba de anunciar los datos de asistencia, 10.000 personas este, a esta edición y eh, 134 contrataciones realizadas, la mayoría en el ámbito local. Otro programa en el ámbito de la música... Eh, es el Festival de la Luz que se celebra en Boimorto, en el lugar de la casa familiar de Luz Casal, que también compartimos con Asturias, eh, en el lugar de Horros. Es un festival que se desarrolla en el entorno rural, eh, donde la naturaleza prevalece a través, veis que la producción es muy poco invasiva eh, con respecto al entorno. Hay grupos nacionales, hay grupos gallegos, hay grupos eh, de, del ámbito local y a través de un estudio que hicimos con la Universidad de Santiago el impacto económico de este evento en el año 2019 fueron 3,6 millones de euros. El siguiente eh, ejemplo en el ámbito de las artes escénicas es el, proye el, pro el, pro el proyecto de Acasa Bella que se desarrolla en Ayariz en la parroquia de Amiadoso es un nuevo espacio de creación escénica asociado a procesos artísticos donde lo que, donde lo que manda son las últimas tendencias en creación escénica y en, eh, y en artes del movimiento a través de la implicación de compañías gallegas, nacionales y también internacionales por su implicación en el programa Iberescena. Es un proyecto personal también impulsado por Nuria Sotelo y Rubén Vilanova aquí, aquí presentes, a los que doy otra vez mi enhorabuena, en la que eh, tienen eh, como filosofía la apuesta en valor del rural eh, a través de un modelo sostenible que asocia cultura, naturaleza, bienestar social y desarrollo, y desarrollo profesional. Nuestro deseo con este, con este programa de Territorio y Cultura es que más proyectos como estos surjan o estos mismos proyectos salgan, salgan fortalecidos. Ya metiéndonos en nuestra convocatoria, tengo que eh, empezar, por supuesto, agradeciendo al Ministerio, a la Dirección General y en particular a Benito Burgos y, como hace Carlo Pena en el otro ámbito que gestionamos, su disponibilidad para con contestar a nuestras dudas. Mm -hmm para aconsejarnos y para indicarnos por dónde por dónde seguir voy a eh, ...comentar las características, pero eh, me acabo de dar cuenta de las charlas que he tenido... ...que mi único mérito es haber metido este, eh, esta dotación en el presupuesto, en la Ley de Presupuestos... ...de la Comunidad Autónoma para el año 22, porque en vez de eh, los 11,8 en los presupuestos de la agencia... ...este año aparecen 22,185 eh, de presupuestos y eso es lo que me ha permitido pues, preparar los RCs. Realmente ha sido más complicado con las ayudas de infraestructuras porque al ser algo que había que publicar el año pasado con gasto de este año, no se podía hacer anticipado de gasto porque ya tenemos el dinero y eso era bastante más complicado. Pero bueno, en Galicia tenemos 1.257.000 eh, de dotación total, eh, con las características que anunció ya, bueno, que comentó la directora general, en torno de 30.000 habitantes, con 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que como habéis visto ocupa una gran parte de Galicia. Cuando se ofreció la posibilidad de aunar las dos convocatorias en una, nosotros ya la teníamos muy avanzada, con lo cual decidimos no, no hacerlo. Eh, publicamos el 3 de mayo la convocatoria y el periodo de presentación es hasta el 3 de junio. Voy a dar unos pequeños datos de eh, cómo hemos adaptado, yo no diría diferencias, sino cómo hemos adaptado un documento más general a una convocatoria que debe ser algo más eh, concreto. En primer lugar, eh, no voy a comentar las cosas que son comunes, pero sí algunas precisiones. Hemos separado eh, la dotación presupuestaria de lo que es la parte pública, de la parte privada, de, eh, porque creemos que no deben competir al ser estructuras tan diferentes. Hemos puesto una dotación de 300.000 euros para concellos y entidades dependientes y el resto 328.000 para eh, entidades privadas, tanto con eh, como sin ánimo de lucro. Eh, aquí hemos establecido una diferencia. En el documento rector decía entre 25.000 y 75.000 la dotación. Nosotros hemos puesto un máximo de eh, 50.000 euros de dotación para ambos casos, tanto público como, como privado. Sí hemos diferenciado en cuanto a la intensidad de la ayuda, que será más fácil para las entidades privadas con el 80% y un poco más complicado para las entidades públicas con el 70%. Hemos eh, puesto... Eh, un importe mínimo de proyectos de 50.000 euros, cosa que no aparecía en el documento rector. Y en esta primera convocatoria serán elegibles todas aquellas acciones que se desarrollen entre el 1 de enero de este año 22 y el 31 de marzo del 23. Después, en cuanto a la adaptación de los criterios, en el documento rector aparecen criterios eh, subjetivos que hemos eh, asumido pero realmente nosotros no podemos publicar una convocatoria que tenga más criterios subjetivos que objetivos, por lo tanto hemos tenido que objetivar varios criterios para proceder a la adjudicación. Dentro de los criterios objetivos que un poco están dirigidos a eh, re, bueno, reforzar los los objetivos de la convocatoria y también políticas que habitualmente desarrollamos desde el ámbito cultural en la comunidad autónoma, eh, aquí se establece una preferencia en puntos por los concellos de menos de 5.000 habitantes. Eh, cuanto más empleo se genere, también tiene más puntos. También, cuanto más eh, porcentaje de ese empleo sea femenino, también tiene más puntos. Eh, se fomenta la participación de los artistas gallegos y los proyectos de, de mayor envergadura, es decir, de menor intensidad de ayuda. También aquellos proyectos que tienen vinculación con el patrimonio natural o cultural. Eh, aquellos proyectos que van dirigidos a público escolar, público femenino, personas con diversidad funcional. Y aquellos proyectos también que tienen carácter suprarregional. Los gastos deben ser que nosotros financiamos ejecutados en Galicia, pero pueden ser proyectos de carácter super regional y eso está primado en la convocatoria. Dentro de los criterios eh, técnicos tenemos la calidad del proyecto, Carácter innovador y transformador y aquí es donde hemos introducido dos de las características y de los objetivos que persigue el programa. Primero la incorporación de herramientas de medición y evaluación de impactos y adecuación del proyecto a las finalidades y objetivos establecidos en las bases, porque entendíamos que esto era mejor valorarlo de una forma subjetiva y no con herramientas objetivas que, que al final no, no valoras realmente como, como son las cosas. En cuanto a los gastos subvencionables, pues son los a, habituales para para proyectos eh, que tenemos, bueno, la, el proyecto técnico, cachés de artistas, costes de producción, derechos de autor, alquileres, difusión, personal, etc. Con esto esperamos obtener entre 13 y 14 proyectos para eh, que sumada con la segunda convocatoria lleguemos a los 26 que tenemos como hito en, en la comunidad autónoma y además el hecho de tener dos, dos convocatorias nos permite... Dos, tenemos dos ventajas, creo. Primero, corregir los errores o las disfunciones que genere la primera. Y segundo, eh, posibilidad de eh, financiar dos ediciones de un proyecto que nazca, que nazca con estas ayudas. Así que... Eh, Bueno, pues en la última os daba las gracias por atenderme. <ríe> Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. No sé cómo andamos de tiempo, pero desde luego vamos a abrir un, un poco de espacio para preguntas. Eh, si no me dices, Benito, me haces esa señal, si sí, hay que... La primera fila, ¿no? De... Ah, es verdad, perdón. Sí. <risa> Gracias. Vamos a pasar primero eh, la palabra a la primera fila, porque en la primera fila están las comunidades autónomas, eh, antes de pasarla al resto del público. Así que también tenemos a, creo que tenemos a Cataluña y a otra comunidad autónoma, Andalucía Online. ¿no? O sea que primero casi que voy a ver si Andalucía o Cataluña quieren intervenir online y ahí, está. ahí están, es que yo no veo. pero eh... Muy bien, pues hola a las dos. Hola, buenos días. Si os podéis... Hola, buenos días. Pues encantados de teneros aunque sea de esta manera, muchísimas gracias por conectaros y os pasamos la palabra, eh... vamos a empezar por Cataluña. Gracias. Hola, buenos días. Soy Neu Ríos, del Gabinete Técnico del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Primero de Hola, todo agradeceros a jornada. No hemos podido venir, aunque hubiéramos querido presencialmente. Lo estamos haciendo online, pero nos ha gustado mucho las dos presentaciones de las Comunidades autónomas, También. pero la verdad es que la parte de aplicación práctica de cómo se están desarrollando las bases y cómo se están aplicando los criterios recogidos en el documento rector, que es lo que nos está preocupando en estos momentos, nos ha sido de gran ayuda. Teníamos las cuestiones a plantear nosotros en estos momentos para haceros un poco la idea de dónde estamos. ¿eh? Estamos redactando las bases que esperamos que salgan antes de septiembre, eh, las convocatorias, y teníamos algunas preguntas de aplicación de este documento rector, porque… Mm, en algún caso, hemos visto ahora que se está aplicando como nosotros y en otros. Mira, te presento el primer caso. Nosotros estamos redactando las bases con la voluntad de que sean plurianuales. Aún lo estamos evaluando con las unidades gestoras y que los, los, los beneficiarios se puedan presentar para, eh, en, una, en una sola eh, convocatoria para dos ediciones del mismo proyecto, ¿vale? Para dar también esta voluntad de continuismo. ...de asentamiento en el territorio y que puedan hacer pues, el festival o la actividad durante el 22 y durante el 23. Sea en dos territorios distintos, sea en dos direcciones distintas. ¿vale? Veo que esto ya Galicia lo aplica, lo cual nos da fundamentos de que no vamos mal. El otro tema que para nosotros es un poco más complicado es que para hacer la creación municipal en Cataluña... ...y yo supongo que en el resto de España también... Aparte del criterio de menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que no hemos cartografiado como ha hecho Galicia y es espectacular porque realmente tenemos una costa que no cumple, que es la zona turística y urbana y metropolitana, así que todo el interior, los Pirineos y toda, toda la parte interior de Cataluña ya hasta el Valle del Ebro, pues cumple muy bien esta consideración. Algunos municipios muy rurales nos quedan fuera de este marco, del 30.000 y los 100 por kilómetro cuadrado, pero por números muy, muy ajustados, sabiendo que son zonas rurales con una esencia rural absoluta. Pero, en cambio, con ese criterio nos quedan fuera. En Cataluña también se aplican, y yo creo que también en el resto del Estado, los, las zonas líder para ayudas europeas. Y estas zonas líder sí que nos cubren mejor esta necesidad de acoger algún municipio que nos queda fuera. ¿Vale? Se pondría el caso de, para quien no conozca a Cataluña, así si de municipio a municipio, comarca a comarca, cosa que también nos pasa aquí, el caso del Delta del Ebro. El Delta del Ebro es un territorio 100% rural, pero en algún caso el municipio, por dos o por tres habitantes, que hemos pensado en recolocarlos casi casi, o por la densidad, no los cumplen y son territorios altamente necesitados de este tipo de actuación. Si cogemos estos territorios, pero con los ámbitos del líder, que estos líderes lo que son son zonas de desarrollo rural para fondos europeos, quedan mejor cubiertos. Uh, yo no sé si esto está pasando en el resto de comunidades, pero la pregunta central creo que estaría aquí. ¿Cómo otras comunidades, hemos visto que Galicia y Asturias, no me ha quedado tan claro, pero que Galicia aplica el 30.000 y, y queda cubierta, y en nuestro caso vemos este déficit de algún territorio que no cumple por poco y que con las zonas líderes sí que se podría combinar. No sé si está previsto en aquella frase del documento rector que dice otras agregaciones de municipios, una zona líder sí sería otra agrupación de municipios a tener en cuenta y poder sumar los dos criterios, solaparlos, ¿eh? o sea, jugar con los dos criterios. Esta es una pregunta que quería una. Saber cómo está haciendo otras comunidades, si se han encontrado y si se puede aplicar este doble criterio para aquellos municipios que es que vemos perfectamente que lo son, pero que nos quedan fuera con, con el límite de 30.000 y 100. También vale. tenemos en cuenta evidentemente los menores de 5.000, los micropueblos, esto también, ¿eh? Vale. Pero hay una franja aquí que nos hace sufrir. Gracias, Neus. Bueno, antes de pasar a las comunidades autónomas, que yo creo que Galicia, igual aquí te puedes ayudar con tu experiencia, eh, con respecto a los territorios que quedarían fuera, eh, yo creo que, el, que es que el ejemplo vuestro es, es muy claro, ¿no? Eh, con los criterios que hemos explicado, que he explicado al principio, eh, que se acordaron, bueno, pues eh, obviamente la intención es llegar a la mayor cantidad de, de territorio posible. Eh, pero pueden puede, puede pasar situaciones como, como las que habéis descrito. Eh, que se pueda compensar eso con algún otro tipo de ayudas, también lo he comentado Neus antes, eh, en principio las ayudas, otras ayudas europeas son compatibles siempre y cuando el coste no sea el mismo, es decir, que no presentes el mismo proyecto a dos, a dos tipos de, de líneas de financiación de la, de la Unión Europea. Eh, o sea que… Yo creo que… No es que tanto documento. buscar otra línea de ayudas, que esto sí estaríamos a tiempo, sino de combinar los dos criterios, ya que existen las zonas líder. ¿Pero qué dos criterios? Es que no… no... Población los 30, de o sea, población. Si aplico los 30.000 y la densidad, tengo un mapa 15, que me queda 15, fuera 20, algunos municipios que es altamente que es rurales. Líder. Claro, eso ya no ya no está claro. Bueno, es que yo y creo si que no, ahí… Dejo la pregunta y, no sé y si ya me si a... Yo creo que eh, que es que tampoco podemos ahora entrar a, en dudas relativas al documento rector porque, porque el, el, el objetivo de este, de, esta, de este encuentro es otro. ¿no? Y es que tanto las comunidades autónomas que los, se han puesto oh. a trabajar puedan eh, explicar lo que han hecho y que, y que los potenciales destinatarios entiendo, eh, entiendo. pues puedan era, plantear. Si tenéis alguna duda en ese sentido yo creo que la resolvemos, <risa> la resolvemos también saber entre, si alguna, entre nosotros. Era, eh, lo tengo presente, eh, que no es el foro. Lo que tenía presente es si había alguna comunidad autónoma que se había encontrado con el... Bueno, pues del... ahora, ahora, ahora yo creo que vamos a dar paso a las comunidades autónomas y en concreto, Jacobo, un poco si tú <risa> puedes explicar sí, lo que has bueno, hecho. Pero eh, no sé si primero pasar la palabra a Andalucía, porque vale. eh, quienes estáis online es más incómodo luego también para, para seguir. O sea que igual es más ordenado eh, Muy bien, la compañía de Andalucía, si nos puedes sí. Eh, sí, sí. hablar pues, y luego muy... ya... Empiezas soy tú, sí, soy, soy Almudena, Almudena de la Peña, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que perteneciente a la, a la Consejería de Cultura, y nosotros vamos a gestionar estas ayudas. Bueno, estamos gestionando estas, las de, las de aceleradoras, las de salas de cine y las de, y las de espacios escénicos. Mm. Eh, lo primero, daros mucho, las gracias por esta iniciativa, porque me parece muy interesante que estemos todos juntos y que podamos compartir un poco cuáles son nuestros problemas. En estas, en concreto, de, de espacios no urbanos, hemos empezado ya a trabajar en el texto, que ya lo tenemos prácticamente terminado, para iniciar el trámite y, y nos hemos encontrado con, con situaciones como la de la Compañía de Cataluña, porque al ir a revisar, claro, nosotros desde Cultura nunca habíamos hecho este ejercicio, al ir a revisar cuáles son nuestros, nuestras poblaciones pequeñas y, y con poca densidad por kilómetro, pues nos hemos encontrado que tenemos unas 600, combinando los dos criterios tenemos unas 600, pero también, o sea, yo, a lo mejor son dudas un poco más, no sé, de, de, mi, de mi falta de experiencia en entornos no urbanos, eh, claro, nosotros tenemos eh, la estadística, por ejemplo, del año 21. ¿Qué estadística tenemos que utilizar? Porque claro, eh, eh, 19, 20, 21 es que ha, ha, han ido modificando. Nosotros tenemos, por ejemplo, modificación de, lo, de las poblaciones que podrían que podrían acogerse no, no estas ayudas. La la eh, mano, estamos no? estudiando el mapa y la verdad que, como habéis dicho las dos comunidades anteriores, es verdad que tenemos toda la franja marítima que no va a cumplir y todo el interior que cumpliría, pero el interior muchísimo, o sea, te vamos a tener muchísimas posibilidades, pero también hay comunidades que yo creo que no están capacitadas ni siquiera para… para o sea, hay, hay, hay poblaciones que no están capacitadas ni siquiera para enterarse de que existe esto, que intentaremos hacer la publicación máxima pero, o para presentarse, o sea, para poder tener alguien, un técnico, que sea capaz de, de, de, de presentarse a estas ayudas. Pero ya, ya veremos, ¿eh? estamos haciendo ese estudio, el texto ya lo hemos más o menos redactado y me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho los gallegos y asturianos de los criterios que habéis utilizado, Quizá vamos a modificar algún criterio que no se nos había ocurrido así, de, de puntuación eh, objetiva y, y, y técnica. Eh, o sea, que, que estoy cogiendo muchas notas porque me, me está pareciendo muy, muy revelador muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Eh, Jacobo, no sé si quieres eh, explicar un poco más eh, ese mapa tuyo gallego La palabra. Bueno. pasa la palabra. Nosotros eh, a... Navarra me está pidiendo ya también. Eh, intervenir. No, bueno, nosotros al principio también pensamos en, en utilizar alguna otra, a, alguna, algún otro criterio que se permitía en el documento rector, pero al final todos tienen disfuncionalidades claro. y siempre hay sitios que se quedan fuera, con lo cual lo que decidimos fue un criterio muy claro, muy objetivo y que fuese fácil. Uh -huh. Pero es verdad que siempre sí, se quedan claro. fuera algunas zonas. Muchas gracias. Iñaki ha levantado la mano, el director general de Cultura de Navarra. Sí. Hola, buenos días. A ver, eh, También para mandar un mensaje al sector sobre estas sobre estas convocatorias, ¿no? que igual en muchos de los debates que, que podemos tener en el ámbito de la Administración son de carácter técnico, eh, es, comparto 100% lo que ha dicho Jacobo en este momento. En un momento teníamos que tomar una decisión, tomar un, una nota de corte, que es la que ha marcado el Ministerio y que es una normativa eh, correcta, pero también yo creo que, que, esta, que, esta, que estas ayudas y esta convocatoria nos tiene que servir de polea para tomar decisiones en el futuro. Primero, para que estas líneas de ayudas permanezcan dentro de, de, de los planes de ayudas o de, las, o de los proyectos que dentro de las direcciones generales tengamos a lo largo de los años. Y una anterior es que eh, debamos reflexionar sobre las normativas que tenemos que aplicar o que tenemos que desarrollar en cada territorio para adaptar a nuestras particularidades, como está podido comentar Cataluña, como la que tiene Galicia. ¿no? Entonces, el, el, el futuro creo que viene por estabilizar estas convocatorias y que junto con los agentes de, de los territorios, las comunidades, podamos redactar normativas para que definamos el entorno rural en cada territorio y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿no? Yo creo que en este momento nos tomamos las las ayudas como una polea, como un impulso para posicionar el tema y para mostrar el interés y para identificar unas realidades que están. Y para, para eso los, los fondos europeos han venido eh, me, mejor que nunca y en un momento muy muy adecuado, pero hay muchos retos, como el que planteaba Jacobo, de cómo adaptarnos a los territorios o como lo que planteaba Cataluña o Andalucía, que es uno de los retos que tenemos ahora, yo creo, dentro de las comunidades. ¿no? Cómo dar ese paso para adaptarnos a las, a las personalidades. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Ya, ya que estoy. Soy <risa> <cerca risa> de, no, de, de Aragón. Desde Aragón. Eh, bueno, agradeceros de verdad la, las, las intervenciones que llegan nos llegan también como, bueno, como agua de mayo porque estamos en esa fase ahí eh, de definición de, de muchas cosas no y, y nos viene muy bien. Bueno, pues que hayáis adelantado eh, este trabajo y que, y que hagáis este esfuerzo también de comunicación para los que los que estamos un poco ahí preparando la convocatoria. En el caso de, de Aragón nosotros hemos previsto, bueno, pues, eh, eh, lanzar la convocatoria en una única convocatoria en, en el mes de aproximadamente el último tercio del, de este año eh, y a ejecutar eh, a lo largo del, del 23. Eh, el caso de Aragón, es verdad que nos, eh, nos plantea como, como grandes retos que estoy de acuerdo absolutamente con Iñaki, ¿no? El horizonte, de, digamos, del presente es adaptar esta, esta línea a la realidad aragonesa, que es eh, muy particular. Tenemos 731 municipios que se adaptan eh, todos, menos eh, unos, unos cuatro o cinco núcleos de población, eh, fuertes, aparte Zaragoza, Huesca y Teruel, y, bueno, y quizás Calatayuz, eh, Egea, pero tenemos 700, eh, más de 700 municipios que son susceptibles de, de entrar en esta convocatoria, con lo cual es un auténtico reto, no solo adaptar la convocatoria, sino además, que es lo que, lo que yo creo que, te, que tenemos que empezar a vislumbrar mecanismos, me parece muy interesante, de verdad, Pablo, el, bueno, el, el, el ir más allá para ver cómo se pueden estabilizar estos fondos ¿no? eh, y bueno, eh, no, simplemente decir que, que, que gracias por, la, por las ayudas, por, la, por, por los apuntes que, que para Aragón como digo es un verdadero reto que se alinea con otras iniciativas que ya se están desarrollando para la lucha contra la despoblación, también en cultura hemos participado en, una, en un proyecto de dinamización de, del ámbito rural muy interesante, y ahí hemos también eh, puesto nuestro espacio, ¿no? nuestra bueno, nuestro granito de arena para que, que al final tratar de establecer políticas transversales de gobierno eh, a través de los mecanismos que, que pues, ley de dinamización del, de, de, de la cultura, ley de, de dinamización del ámbito rural en términos generales y bueno, pues nada, que, que gracias y, y seguro que seguimos hablando mucho más de, de la convocatoria. Muchas gracias. Pues se podéis ir pasando y os vais sí, presentando. Claro. Y... Hola, pues yo soy Ana Zabalegui, directora de Cultura de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Me sumo un poco a lo que ha dicho Navarra y Aragón, en el sentido de que eh, vivimos en un territorio en donde encontrar ayuntamientos de más de 500 habitantes, en nuestro caso, que seguramente es uno de los más atomizados en ese sentido, es difícil, ¿no? Con lo cual sí que... Eh, bueno, en las sectoriales lo hemos visto mucho, ¿no?, cómo adaptarnos en aquellos territorios para los cuales 5.000 habitantes es un municipio pequeño y en aquellos que 500 eh, ya casi es grande, ¿no? Así que sí que hemos tenido que reflexionar mucho sobre eso. Eh, quiero dar también eh, las gracias desde La Rioja porque estamos invitados a participar en un taller de innovación con uno de los proyectos eh, relacionados con la creación artística y, y el territorio, que es un kilómetro de arte en Ventosa, eh, que se presentará mañana y, y que además tiene mucha relación también con el desarrollo del Camino de Santiago y el turismo. ¿no? Eh, tenemos varios proyectos eh, muy interesantes relacionados con con la creación artística y con el arte, que además vienen desde hace muchos años y en lo que han dicho mis compañeros también sobre reflexionar un poco sobre qué proyectos apoyar. ¿no? Muchas veces es difícil también determinar, eh, por ejemplo, a la hora de generar redes o de generar espectáculos. Eh, eh, todos quieren estar. ¿no? Entonces creo que esta convocatoria también nos va a ayudar a reflexionar sobre todos esos criterios. Así que, bueno, pues gracias por el trabajo de todos y gracias por invitar a Un Kilómetro de Arte a, esta, a este foro. Gracias, Ana. Me toca. Yo soy Miriam García Cabeza, soy secretaria general de Cultura en la Junta de, de Extremadura y bueno, decir que nosotros desde nuestra comunidad autónoma, que es una región, podemos decir, ruralizada, o sea, que ruralizada en el, con, ese, con, con esa derivada ...de que nos gusta, que está cerca de la gente... ...y que haya proyectos culturales que nacen también desde el mundo rural... ...y por eso, bueno, pues acabamos de estar trabajando también... ...una ley de reto demográfico en la que estas ayudas... ...pues se imbrica muy bien y así lo hemos expuesto... Para, ...para que se integre en el momento que salga. Ha sido una apuesta que llevamos haciendo desde hace muchos años... ...desde el comienzo de, de la autonomía, llegando a todos los núcleos más pequeños... Y yo creo que ahora lo que tenemos la oportunidad es de dar eh, pie a que salgan proyectos que tengan la innovación y que generen de verdad ese pozo en el territorio para que se afiance la gente que se quede a vivir en nuestras zonas o que se quede a compartir iniciativas culturales y que, y que de una manera u otra pues, pues salgan a la luz esas iniciativas que en las ayudas ordinarias que venimos teniendo muchas veces los Comentábamos, creo que era ayer, muchas veces son siempre los mismos proyectos los que se presentan y al final eh, los criterios suelen ser los mismos y siempre sale la misma gente adelante. Yo creo que es una cuantía eh, muy, muy sustanciosa para que podamos diversificar y en eso tenemos que, que acertar muy bien en los criterios. Y yo creo que también el ser pionero Galicia pues nos abre mucho la pista y yo creo que todas las comunidades venimos aquí con los ojos bien abiertos pues para para hablar entre nosotros y compartir también nuestra nuestra visión. Y de eso se trata. Yo espero que no sea una ayuda fugaz, que, que siga adelante más allá del 2023, pero sobre todo que acertemos... ...tanto por la parte de las comunidades autónomas que sacamos esta ayuda... ...gracias a, a la apuesta del Ministerio por este ámbito... ...como también aquellos proyectos que, que tengan esa mirada de innovación... ...y que tengan esa mirada de anclaje en el territorio y desarrollo del mundo, del mundo rural. Y nada, le paso la palabra a Cantabria. Muchas gracias, Muchas gracias Miriam. Bueno, buenos días a todos. Eh, soy Gemma Agudo, la directora general de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria... Y, y es justo decir que muchísimas gracias por convocarnos, además por convocarnos presencialmente porque muchos de nosotros nos conocemos a través de, de pantallas y casi no nos conocemos sí. de cuerpo presente y nunca mejor dicho, así que estamos encantados de, de poder por lo menos darnos la mano. Bueno, pues un poco también me uno a todas, a todas las esperanzas y a todos los miedos que, que han dicho nuestro, mis compañeros de las otras comunidades autónomas. Cantabria también es una región pequeñita, es una región uniprovincial. Nosotros sí que tenemos avanzadas bastante de, de las ayudas como son las de espacios escénicos que ya hemos resuelto una primera convocatoria, está a punto de salir la segunda convocatoria, lo hemos dividido en espacios pequeños y más grandes, el de cine también hemos eh, terminado, o sea, nos queda un poco esta que ya tenemos las bases más o menos redactadas y lo que sí queríamos ver es un poco la experiencia de Galicia, la experiencia de Asturias con el que mantenemos con Pablo bastante relación y la experiencia en común. Sí que es verdad que cada comunidad autónoma es un mundo y cada y, y aunque tenemos unas líneas rectoras, bueno, pues cada comunidad nos cuesta adaptarlo para nuestro territorio. Sí que creemos que es, desde Cantabria, creemos que es un, un impulso importantísimo para lo que es toda la actividad en el ámbito rural, donde nosotros llevamos realizando un poco circuitos eh, que empezamos con artes escénicas, luego se ha ido ampliando a otras disciplinas artísticas y donde desde Cantabria queremos unir mucho lo que es la acción cultural dentro del patrimonio. Creemos que tenemos un patrimonio excelente y singular y, y que todos los bienes patrimoniales pueden ser unos marcos estupendos para hacer actividades. Y estamos también un poco expectantes y es un reto para nosotros, como bien decía Miriam, eh, el futuro. Eh, creemos que son unos fondos que para Cantabria son importantes y queremos que no se quede ahí, que no se quede en el 23. Nos gustaría sembrar, y nunca mejor dicho, en el ámbito rural para florecer y ver y fortalecerse a partir del 24 y por eso yo creo que es una responsabilidad por parte de, de las administraciones públicas el dar el tono que queremos de permanencia a los eh, programas nuevos, indiferentes, porque como en muchas comunidades autónomas tenemos programas ya veteranos, pero sí que queremos darle un aire distinto y diferente y sobre todo una participación de, de nuevos creadores que encuentren en el ámbito rural un, un espacio para, para su creación y para dar rienda suelta a su talento. Así que estamos contentos, estamos expectantes un poquitín preocupados. Y, pero bueno, todo este tipo de, de reuniones, que es un poco así una que nos ayuda para ir con más ánimo a, a nuestras comunidades autónomas y poner toda la carne en asado. Así que muchísimas gracias al, al Ministerio. Enhorabuena, a Galicia, por ir en cabeza. Esperemos que alcancemos pronto eso. Y Asturias, por ser tan generosa en su acogida. Gracias. Muchas gracias toca a mí. Eh, soy Ruperto Merino, su director de programación cultural y de industrias culturales de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, daros las gracias a, a los dos y sobre todo a Galicia que nos ha ilustrado. Y Yo creo que nos, nos ha puesto delante ese mapa que cuando llegue a Madrid voy a hacer, voy a hacer uno igual <risa> pero yo creo que es muy, muy ilustrativo. En el caso de Madrid la realidad es un poco más complicada. Somos seis millones de habitantes en una comunidad uniprovincial donde tienes municipios de 220.000 o 250.000 habitantes y luego tienes alguno al lado de, de 1.000 habitantes. Entonces, digamos que para nosotros es un poco complicado trabajar con esas dos realidades a la vez. Nosotros vamos a hacer una única convocatoria, eh, la sacaremos a final de año, eh, incorporando las, las, las dos anualidades y también eh, aprovechar esta convocatoria que sea complemento de, las, de, de, de lo que nosotros venimos haciendo normalmente o de nuestras actividades ordinarias. Nosotros una... Tenemos una, una convocatoria anual para municipios de menos de 10.000 habitantes y en, el, en, en la convocatoria que, de la que estamos hablando queremos no que sea un complemento, sino que, sea una, decir, que aborde una realidad completamente distinta de la que veníamos abordando hasta ahora. Y eh, nuestro objetivo en los municipios pequeños es abordar no tanto que se, eh, se impliquen las corporaciones o las administraciones, sino que el sector privado, las asociaciones o empresas se impliquen en el territorio. Para nosotros es, es, es en este momento la, el, el objetivo clave, porque la parte municipal, digamos, que estaba cubierta por lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y, el, y estamos igual que el resto de las comunidades autónomas con la convocatoria de ayudas a infraestructuras, con las de cine pendientes y con el, el gran paradigma de las aceleradoras, que es la que nos va a marcar el resto del año. <risa> Mil gracias. Muchas gracias a, a todos. Eh, la verdad que ha sido, yo creo que muy... Muy bueno poder escucharos y ver, ¿no?, y comparar cómo vais unos y otros. Yo creo que da, es el momento de pasar al público eh, la voz. Seguro que hay, hay más de una pregunta y veo una en, ese, en esa esquina de allá. Ah, bueno, perdón. Bueno, pues empieza tú y luego yo. <ríe> Hola, muy buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Herrera. Soy el alcalde de General Guacil, un pueblo-museo un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes, en la provincia de Málaga. Y claro, eh, nosotros siempre nos vemos rodeados de esa exclusión que, que existe ¿no? en, toda la, en todas las convocatorias. Por, por eso, ¿no? Porque somos pueblos pequeños, porque incluso como decía la compañera de la Junta de Andalucía, que eh, eh, le faltaba experiencia en las zonas no urbanas eh, y me parece fantástico que se saquen ahora este tipo de, de iniciativas mirando hacia, hacia lo rural. Y yo lo que haría una propuesta que esos municipios también que estamos por debajo de los 500 habitantes, que hacemos cosas de excelencia singulares y que está cambiando la vida, en este caso de mi pueblo, que la cultura se ha convertido después de 28 años en el motor económico de nuestro, de nuestro municipio y que está también alentando a otros municipios, que estemos dentro. Eh, es decir, yo conozco otros proyectos a nivel nacional, incluso otros que había en mi comarca, en el Valle del Genal, que eran municipios de 200 habitantes. Hacían también un, un programa de cine más campo, que también se merecen eh, Decían que se había hecho un estudio, ¿no? que por debajo de los 500 era poco efectivo. Yo no estoy de acuerdo con, con eso. Se puede ser poco efectivo en uno de menos de 500, en uno de más de 1.000 y en uno de menos de 2.000. Es la gestión de, mm. del proyecto. Gracias. ¿Eh? Y nada más que de verdad que agradeceros el esfuerzo que, que se está haciendo y sí. que por favor que se mire hacia entra, entra, los pequeños los municipios 500, sí, y descentralizar sí, también sí. muchísimo. Bueno. Entran sí, todos. Sí. Bueno, entran, pero, pero, pero la prioridad es. O sea, en, en, entran todos, lo que me están aquí un poco apuntando Iñaki y, y, y Ana. Eh, lo, lo que yo. O sea, lo que tenemos que. O sea, lo que esto siempre hay situaciones que, que, que en las que hay unas eh, o sea, que se genera una injusticia o una, una descompensación cuando planteas criterios eh, objetivos en, un, en una convocatoria de ayudas pues que pasan situaciones así o sea, la, la, la idea es eh, poder llegar al medio rural de la mejor manera posible pero bueno se prioriza digamos esa, esa, esa franja pero luego eh, se van a poder beneficiar también eh, municipios de menos de 500 habitantes en, en en la manera como luego las, eh, cada una de las comunidades se pueda, se pueda plantear. Pero sí que es verdad que nosotros establecimos ese, esa, esa horquilla porque es la que tenemos que, que fijar como, como prioridad. Eh... ¿Y por qué no de 1 a 5.000? mil? Pues porque... <risa> perdona, perdona, no, voy, a, voy a aclarar porque, bueno, ahí al final... Es... Aclararlo, Benito, sí, porque... Sí, sí. La, la, la horquilla se fijó para, para repartir el dinero. ¿eh? Pero realmente eh, no, hay una, no hay una delimitación del número de habitantes para acceder a las ayudas. Más, más que nada, solo, solo, solamente por arriba, los 30.000 y la densidad. Entonces, a partir de ahí, todos están en igualdad de condiciones. Sí que se priman los municipios de menos de 5.000. ¿eh? Se pone nuevamente el tope por arriba, pero no por abajo. Pues ya está. O sea, que la confusión ha sido cuando sí, yo bueno, he explicado bueno, es que... en los criterios de reparto de Exacto. que se acordaron entre las comunidades autónomas a la hora de, de fijar esos, eh, bueno, pues esos, digamos, que esas dos, esa evaluación que teníamos que hacer y ese acuerdo que teníamos que, que alcanzar las comunidades autónomas. Pero luego es verdad que en las como y ahí yo me he equivocado porque no tengo todo en la cabeza de todas las convocatorias, pero es verdad que, que, que sí que es así. O sea, que gracias a todos por el apunte, porque... Ha sido un despiste mío. Bueno, hola a todos. La verdad es que estaba aquí apuntándome cositas de la mañana y no sabía si hablar de Navia incluye la España de los mapas y, desde luego, donde no hay un alcalde hay que ponerlo. De verdad. Donde no hay un alcalde con un vecino, con 500 vecinos, que haya un alcalde. ¿vale? Eh, la verdad es que estoy súper contento de venir aquí. Lo primero porque creo que tengo por ahí un representante de Aragón, eh, Víctor, ¿no? Manda, manda leches que nos tengamos que juntar en Navia, macho, que estamos a menos de una hora, ¿eh? <ríe> soy, soy aragones como él. Eh, he visto llegar al ministro, me ha encantado lo que ha dicho el ministro esta mañana, me ha encantado lo que habéis dicho las comunidades autónomas. Y evidentemente, qué importante es Europa, aunque estemos en guerra, ¿verdad? Tenemos una guerra a la puerta de casa, porque han llegado los fondos New Generation y parece como que vamos a volver a impulsarnos, parece ser que vamos a volver a hacer cosas que muchos y muchas hemos querido hacer. Pero claro, como vivimos en la España de las 17 comunidades, no. el ejemplo lo hemos tenido con la compañera Neus de Cataluña, o con la compañera de Andalucía, ya no sabía si estaba hablando con Dora Exploradora o con o cuando he oído decir a la compañera Neus que es que el Delta del Ebro era rural, es rural y es urbano, ¿no? Creo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, de verdad, yo creo que las ayudas de los fondos Neus Generation a la gente que queremos hacer cosas en el mundo de la cultura, ya sea desde lo público desde lo privado, evidentemente nos van a ayudar, pero no van a ser la solución y ojalá se queden porque creo que las ayudas de los fondos new Generation llegarán un momento en que se cortarán, porque la vida seguirá, pasarán otras cosas, y con esto no quiero desanimar a nadie. no. Hablaban de las ayudas líder, en mi zona existen las ayudas líder, ¿de acuerdo? Ayudas para el desarrollo rural, pero no solamente para la cultura, para muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Y acabo ya. Evidentemente, esto es una oportunidad para todos, nos vais a explicar durante estos días, Vamos a tener asesorías personalizadas que nos van a dar impulso para hacer cosas y, si, al final, si al final se pueden hacer. Pero yo al final me sumo al alcalde de, del pueblecito de Málaga, que yo que soy de un pueblecito de 200 habitantes, que es una pedanía de un pueblo que es un poco más grande, pues a lo mejor, como decía Benito, ¿eh? habrá que pensar que de uno a 200 habitantes también se hace cultura. Y muchas gracias. Bueno, yo creo que la respuesta ya se te ha dado eh, ¿no? con la pregunta anterior, está aclarada la duda y, y pasamos a la siguiente. Pero nos quedan cinco minutos, vamos muy atrasados ya. No, pues soy uh, muy breve. Hola, soy Vicente Fibra del Festival Eufónico en Terres del Ebre, casualmente ha dicho ahora lo de urbano-rural. No era tanto una cuestión de números, es lógico que haya un, una franja y lo de 500 a 5.000, evidentemente por debajo de 500 pasan un montón de cosas, por encima de 5.000 también. Puede pasar que esta decisión de los números sea como urbano-centrista, o sea, realmente 5.000 es rural, 5.500 ya no, ya no lo es, pero eso es lógico, las comunidades cambian de muchas formas, lo comentaba, lo comentaba Neus, en Cataluña, en en este caso, la costa es una cosa, el interior es otra, pero el Delta del Ebro, uh, yo soy de un pueblo de 15.000 habitantes y he vivido en Barcelona siempre. Uh, la rapita es rural y el del Deltebre, que es la principal población, tiene 22.000, creo, y es la más rural que, que he visto en mi vida. Es muy curioso porque, por una parte, estamos hablando de, de iniciativas que van a las. por la parte. Pública, digamos, pero después hay otras, la parte está desde las empresas privadas o de las asociaciones sin ánimo de lucro, que tenemos quizás a veces una visión supralocal sobre las poblaciones. En nuestro caso, FUNEC trabaja con 6, 7, 8, 9 poblaciones. Unas tienen 5.000, otras tienen 15.000 y otras tienen 22.000 mil. Uh, hay pedanías de 100 habitantes, de 500 y de 1.200. En nuestro caso trabajamos con varias poblaciones, no con una. O sea, no, no, no lo pensamos desde una población, sino desde un territorio. Y es un territorio curioso, es verdad, lo ha dicho antes Neus, es como una especie de excepción. Que está en la costa, tiene la parte interior que es más rural, por supuesto, y la parte costa que es mucho más urbana. Pero en el fondo... Es, es un carácter rural. No era una pregunta, era más una reflexión, no era sobre números, es lógico que hay unos números, después la densidad y los habitantes, pero me parece también interesante esta visión sobre propuestas que no están en una población, estamos siempre hablando de poblaciones, una con otra, una vecina de otra, y creo que en el caso de los consejos, en el caso de pedanías, que lo comentaba antes, puede haber cosas que benefician a los pueblos de al lado, ¿no? y eso también es importante. Antes me preguntaba Pau Estrem, que es el director del Festival Danseu, que por interés internet no se pueden hacer preguntas y me ha mandado un WhatsApp. ¿no? En su caso, Les Piles es un pueblecito pequeñito de menos de 500 habitantes, pero trabaja con la gente de alrededor y, y el público es de varias poblaciones. ¿no? No, no, no se puede mirar solo por el pueblo donde se realizan las cosas, creo, ¿no? sino por el conjunto, más que nada. Gracias. Gracias. Creo que eh, Galicia dio un ejemplo sí. eh, que, que puede dar respuesta si me, a tu pregunta. Si me permitís, entre los criterios automáticos que tenemos en nuestra adaptación del documento rector, hay uno que pone actividad en más de un concello con seis puntos. Si la actividad es entre dos y cuatro concellos de menos de 5.000, tiene cinco. Si es en más de cinco concellos de menos de 5.000, tiene seis. Si es entre dos y cuatro concellos de 5 a 15.000, tiene dos si ese más de cinco consejos, entre 5 y mil tiene 3, bueno, que sí se considera también, pero eso es una decisión de la comunidad autónoma, el hecho de que sean proyectos supramunicipales. Bueno, una pregunta más y pasamos a la siguiente eh, ponencia, si os parece. Eh, he visto una mano levantada ahí. Sí. hola Nada, Bueno, dos y lo... ya. Ahí te he visto a ti también. Y ya. Solo quería hacer un comentario que ah, me imagino vale. que en el momento que estamos, de que ya hay eh, desde el Ministerio eh, la cuestión redactada, es que en este tipo de comentarios, más allá de la justificación de una crítica o ya no podemos hacer nada, creo que sirve porque, um, como país o territorio amplio, eh, esto se va, va a seguir dándose y me parece que estos son espacios de aprendizaje y para tomar nota y que lo que no se puede hacer ahora, pues es un conocimiento que estamos adquiriendo y que ustedes también desde su puesto están adquiriendo para futuras eh, posibles redacciones en las que se contemplen cuestiones que hemos puesto límites por arriba o por abajo, simplemente. os podéis poner de pie, me piden para, para las preguntas porque si no, no se os ve. Se ve. Gracias. Que incidiendo en el tema del territorio, quería preguntar, o igual no se responde ahora porque es complejo, qué pasa con esa creación de redes entre municipios del territorio o incluso supraautonómico, que podría darse el caso, y esas relaciones que plantabais antes, que comentabais entre lo rural y lo urbano. Es decir, la ubicación con lo virtual o con las nuevas tecnologías ahora mismo puede estar alguien fuera del territorio y sin embargo estar actuando en el ámbito rural muy concreto de, de uno o múltiples sitios. ¿no? Ahí cómo se mide. Bueno, creo que. Esos valores. ¿no? Eso ya cada convocatoria tendrá que también concretar, pero en, en, las, en los objetivos eh, y un poco en, en, en, el, el tipo de proyectos que, que hemos explicado que se persiguen. Eh, están esas cuestiones que tú planteas. Luego, obviamente, habrá que explicar bien que se trata de un proyecto que tiene un impacto en el, en el medio rural, ¿no? pero, pero con esos elementos que de, de diálogo y esos ejemplos que has dado, yo creo que están recogidos eh, expresamente. ¿no? Lo que luego hay que hacer es aterrizar los proyectos en, en propuestas concretas que, que realmente puedan... Eh, o sea, se pueda medir y se pueda objetiva, objetiva, objetivar eh, realmente que se cumple ¿no? con, con, con esos fines. No sé, eh, otra vez, siento recurrir tanto a Galicia, pero no sé si habéis aterrizado un poco más los criterios nuestros en ese sentido, pero yo creo que, en fin, en una de las transparencias que, que he puesto yo se, estaban recogidas ¿no? como finalidades eh, o como objetivos eh, esas cuestiones. Bueno, ya la última, de verdad, porque tenemos que... Sí, una pregunta muy breve a las comunidades autónomas, ¿Cuándo es el, o ¿cuál es la línea de tiempo en la que quieren sacar las ayudas en su propia comunidad autónoma, más o menos? Eh, bueno, yo creo que igual se responde con el, el marco temporal general ¿no? que, que hemos dado. Y, Pero van a ser todas retroactivas, como por ejemplo sí. la… Sí, sí eso, sí, eso es para todas, sí, desde el 1 de sí, enero de este claro. año. Bueno, pues eh, no sé si mis colegas de escenario quieren decir algo más o, o los que están sentados en la primera fila. Si no, vamos a dejarlo aquí porque todavía nos queda una parte. Queríamos explicaros también la, el proyecto de aceleradoras para ello... Se va a sumar, eh, cuando despida a Jacobo y a Pablo, eh, subdirector de producción de las ciencias culturales del Ministerio de Cultura y Deporte. Y, y muchísimas gracias de nuevo a los dos. A ha sido gracias. muy enriquecedor, yo creo, y a todos los compañeros que están en la primera fila. Venga, muchas gracias.